Buenos días, jueves 11 de agosto de 2022. De espaldas al diálogo. A pesar de las convocatorias del defensor del pueblo, por ahora los sectores en pugna en el seno de Adepcoca siguen apostando al tensionamiento. De un lado, el dirigente Arnold Aranes, quien promueve el mercado de hoja de coca en Villa del Carmen, denunciaba que este conflicto es agitado por el gobernador Luis Fernando Camacho y los cívicos cruceños y confirmaba para el próximo lunes la realización de una marcha pacífica que partirá desde la tranca de Urujara y llegará al centro paseño. Desde el otro frente, Freddy Machicado, dirigente de la Depcoca que ocupa el mercado de Villa Fátima, advirtió que si sus compañeros detenidos durante los enfrentamientos del martes por la noche no eran liberados en el curso de la tarde de este miércoles, ellos masificarán sus protestas y harán un llamamiento general a sus socios para implementar otras medidas de presión, descartando cualquier posibilidad de ir a un diálogo. La tarde de ayer no hubo violencia, pero sí una marcha de cocaleras por el centro paseño en la que también se demandó la liberación de los 24 cocaleros aprendidos. ¡Aferrándose a la vida! Familiares del productor cocalero Plácido Cota Guayuco, internado en grave estado de salud en el Hospital Arcoiris, revelaron este miércoles que el más reciente parte médico que recibieron... En este nosocomio da cuenta de una leve mejoría en la salud de Plácido, aunque el pronóstico sigue siendo reservado en virtud a la extrema gravedad de sus heridas. Como se recordará, Cota sufrió la amputación de un brazo, la fractura de su pelvis y el trauma abdominal expuesto, lo que motivó que se ha intervenido quirúrgicamente y ahora está en terapia intensiva recibiendo ventilación mecánica. Este jueves, a primera hora, Plácido Cota será sometido a una limpieza quirúrgica para descartar la presencia de coágulos o de alguna infección en su organismo, a partir de lo cual se podrá efectuar un pronóstico más preciso sobre su salud. Familiares que hoy pudieron verlo indicaron que mientras oraban por él, notaron que Plácido movía los dedos de las manos. Un día de respiro. Vecinos y comerciantes de las zonas de Villa Fátima y Villa el Carmen, que desde la semana pasada soportan casi a diario episodios de violencia grabados por el uso indiscriminado de explosivos y gases lacrimógenos, salieron ayer a las calles para exigir que se solucione el conflicto y cese la violencia. Denunciaron que sus familias viven atemorizadas por el riesgo que corren de terminar afectados por el uso de tan poderosos explosivos. A su turno, los comerciantes de la zona denunciaron que por los enfrentamientos se ven forzados a ser sus negocios una escuela un hospital y una gasolinera funcionan al lado de los mercados de hoja de coca con los riesgos que esto implica cuando hay conflictos por lo que los vecinos solicitaron que ambos mercados sean cerrados tengan piedad de nosotros clamaron los vecinos y comerciantes de la zona Escolares acechados por el COVID. A la jornada de bloqueos en nueve puntos de la ciudad de La Paz, que se produjo la mañana de este miércoles, seguirá la instalación de una huelga de hambre masiva de padres y madres de familia, si es que el alcalde de La Paz, Iván Arias, no atiende sus demandas. El pedido es que de manera urgente se dote a las unidades educativas los insumos de bioseguridad imprescindibles para hacer frente al COVID-19. Además de resolver lo referido a la mochila y al desayuno escolar, beneficios que aún no fueron otorgados a varios centros escolares. Ante el pedido de que cumplan los acuerdos consensuados anteriormente con el municipio y así evitar que suba el número de unidades educativas cerradas por contagios con COVID del alumnado, el alcalde Iván Arias aseguró que se trata de un tema político. Arias, que ayer se ofreció como mediador en el conflicto de coca, hoy se mostró poco comprometido con la salud de las y los escolares, alimentando con esa actitud un conflicto que amenaza con agudizarse. El censo avanza. Se realizó la tarde de este miércoles la segunda jornada de socialización del censo de población y vivienda por parte del equipo técnico del Instituto Nacional de Estadísticas. Esta vez, la cita fue en Cochabamba, habiendo acudido a la misma el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, y los equipos técnicos de la Gobernación, las alcaldías cochabambinas y la Universidad Mayor de San Simón. El proceso de socialización proseguirá este viernes 12 en la ciudad de Tarija. Velando armas bajo tensa calma a la espera de que se confirmen los anuncios de nuevas reuniones en las que el gobernador y los cívicos cruceños podrían definir nuevas medidas de presión para pedir que el censo se realice en 2023, continuaron este miércoles declaraciones y actos que evidenciaron con más fuerza las fracturas internas en la institucionalidad de Santa Cruz. Johnny Fernández fue uno de los epicentros de ese quiebre, seguido de las declaraciones de Vicente Cuellar, rector de la Universidad Gabriel René Moreno, quien ya la vez pasada intentó desmarcarse del paro, asegurando que mientras la gente sufría las consecuencias del incendio en el mercado de la mutualista, no correspondía hacer un paro. Ayer Cuellar aclaró que lo anunciado por el gobernador Camacho en sentido de convocar a un nuevo paro, esta vez de 72 horas, es apenas una opinión personal del gobernador. A propósito, Camacho indicó que se llamaría a una reunión definitoria para este jueves o viernes, pero hasta este momento no se oficializó ninguna convocatoria, ratificándose desde el gobierno que el lunes próximo se cumplirá la jornada de socialización del censo con técnicos del INE y autoridades y equipos técnicos de instituciones en la ciudad de Santa Cruz. En el mundo el coronel Daniel Chávez, segundo jefe del Cuerpo de Bomberos de Cuba, informó este miércoles que el incendio en la base Supertanqueros en Matanzas, desatado hace cinco días, hoy está controlado, aunque dijo que el trabajo se extenderá por varios días. En una reunión encabezada por el presidente Miguel Díaz-Canel, el jefe de bomberos explicó que se trabaja para extinguir pequeños focos, pero que ya no hay peligro de propagación del fuego, pudiendo ocurrir por varias jornadas que se vean algunas llamas, pero en todo caso estas no subirán. Se anticipó que el próximo paso es el enfriamiento, etapa en la que la espuma será vital. Las autoridades cubanas trabajan ahora para evitar que hayan apagones, monitoreando la calidad del aire. Recomendando a la ciudadanía usar mascarillas y no exponerse de forma innecesaria, aunque la condición medioambiental está mejorando. El presidente cubano dijo que el éxito en esta tarea tiene que ver con el heroísmo, el coraje, la solidaridad, el compromiso y la unidad con que se enfrentó este siniestro. Y en los deportes... El Tigre sigue a paso de campeón, iniciando la novena fecha del torneo clausura, la tarde de este miércoles. El equipo atigrado derrotó a domicilio al siempre complicado Real Santa Cruz por tres goles a cero. Con este nuevo triunfo, el octavo al hilo. El equipo dirigido por el Pampa Viallo mira a todos desde lo más alto de la tabla de posiciones, con 24 puntos. Ninguno de sus seguidores podrá en esta fecha alcanzarlo en la cima, mientras los Tigres afilan las garras para seguir sumando este próximo sábado cuando en el Estadio Siles reciban la visita del irregular Atlético Palmaflor de Cochabamba.